Maradán, somos la Santa Carnal. Soy mexicano, el sal mi bandera, yo la levanto por donde quiera. ¿Qué transa mi perros? como está mi bandita de YouTube? Espero que se encuentren muy bien, cracks. Como vieron en el título o en la miniatura de este video, cracks. O no sé por, no sé la razón por la que tú entraste a este video, cracks. Te suplico que le des un like, te suscribas. Y pues, que active las campanitas de notificaciones, crack, para que YouTube te notifique cuando subo un nuevo video, crack. Sin nada más que decirle, pues les vengo a decir que pues hoy les voy a enseñar un truco para que YouTube no les dé copyright. Si quieren usar una intro como la mía de cualquier canción de que ustedes quieran que tenga copyright. Bueno, pues vamos con el video, crack, sin nada más que decir. Espero que te guste este video, crack, dale like, suscríbete y comenta, crack. Este video es para resolver el comentario que que encontré ahí. Pues ya tiene un mes, crack. Discúlpame, pero pues, te lo traigo, no, crack. Especialmente para ti, crack. Pero <risa> bueno, bueno, cracks. Espero que les guste este video. Y suscríbanse, porque voy a estar un poquito más activo en el canal, cracks. Y pues a ver qué pasa, cracks. Bueno, cracks, una vez ya que tengan su e hecha su intro, ya que la tengan exportada y todo, pues bueno, lo que tienen que hacer, lo único que tienen que hacer es, pues yo ya tengo la intro hecha, como ustedes saben, pero lo que YouTube no quiere que sepas es que también es dependiendo de los autores porque hay unos actores que si sí son culeros que pones por ejemplo un segundo de su canción y se enojan y nada. Pues le va a meter copyright o les va a meter clickbait o no sé qué chingaderas. Pero bueno. Pero hay compras pues que sí te dejan usar su música pero pues no del todo. Pero pues para que YouTube no te detecte la música esa. Lo único que puedes hacer es pues por ejemplo esta intro creo que tarda 12 segundos o 10 segundos. Si ustedes van a un canal y ven videos que suben de fútbol o de películas así. Los que no me están narrando. Si se dan cuenta los 10 minutos o digo segundos, cada 9 segundos o 10 segundos están cambiando de videos o de clips Para que pues Youtube no detecte eso que son los, que es el copyright de los videos que pues, obviamente que los que obviamente tienen los videos el copyright Entonces para, lo que no hagan, para que no hagan eso como esta intro a mí me duraba 12 segundos Entonces no puedo poner la canción entera que es los 12 segundos lo que hice fue dejar Como empezaba Que empieza así Miren Y ahí A los 3 segundos Y medio Es cuando yo le puse La canción Que pues obviamente También le edité Porque eso que dice Los dializados de la camarada Dice casi como Por la mitad de la canción Entonces pues yo así le hice, le di, le dejé creo que 9 mi, segundos, no llegué ni a los 10 me parece, y les recomiendo que pues, si van a poner una canción lo hagan a los 9 o antes de llegar a los 10 segundos para que pues YouTube no te detecte pues, la canción y te meta el copyright. Entonces, crack Pues para eso ocupas hacer esto Si como te digo si tu intro mira mi intro aquí dice que dura 12 segundos con 51 milisegundos Entonces pues le adelantas que son los segundos como vieron aquí en el 3 con 500 milisegundos del segundo pues ahí es cuando empieza mi canción entonces yo tengo como 9,500 milisegundos entonces por eso youtube no me detecta la canción entonces ya vas lo recortas y esto lo que vas a hacerle es. Extraerle el audio. Lo borras. Pues queda ya sin sonido. miren Y ya pues está sin, sin, sin música, sin nada. Entonces ya lo único que tienes que hacer es irte a la biblioteca de audio. Y pues escoger el tema que tenga copyright y pues ya es todo lo que tienen que hacer cracks por ejemplo qué canción estaría chida esta que acaba de salir y pues ya de aquí buscan su parte que ustedes quieran y eso Pero recuerdo que... Y ya nomás haciendo eso Pues yo en lo, en lo personal Casi siempre le subo todo el volumen no lo exp Bueno, lo ex le subo todo el volumen, lo exporto Y pues ya tengo la intro hecha Pues para ya empezar a trabajar con esa intro Y pues... Si les gustó el video, Cracks, no olviden de suscribirse, denle like, activen la campanita, pues para que les lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video, Cracks. Y bueno, chao, nos vemos hasta la próxima. Y antes de irme, quiero que sepa que así es fue como quedó la intro, Cracks. Estoy consciente de que a veces fallo y eso lo acepto, pero luego recuerdo que nadie es perfecto y que la vida solo es cosa de un momento.